Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos otra vez, eh, Ander y yo. Ander, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric? Nada, el otro día eh, me dio por entrar en un par de grupos en Facebook y vi que se hablaba mucho de una plataforma eh, multichats, ¿no? Una plataforma sobre la que he oído hablar algo, pero no sabía realmente lo que es, ¿no? Entonces, uh, al final, pues, hemos decidido ponerla en, en prueba ¿no? y ver cómo funciona y si realmente es una buena plataforma o no y si sirve para operar con volumen o es mejor buscar otras alternativas. Si queréis saber cuál es la conclusión final ¿no? y cómo, cuál es el resultado de esa pequeña investigación que hicimos eh, entre Ander y yo, eh, os recomiendo que hasta hasta el final. bueno chicos como os ha dicho eric vamos a dar una pincelada a esta plataforma a ver para empezar sensaciones eh, para con solo para conectarla ya no es que sea difícil llegar porque llegar es muy desde file os metéis al, al broker profiles y demás y aquí se puede configurar y demás pero para llegar a conectarme me ha costado la vida o sea incluso para una demo de este QG no había manera, al final he tenido que tirar de mi cuenta personal para poder probar esta plataforma, que ahí sí con Dreamlink ya me fue fácil. Pero el hecho es ese, de sensación de complicado. No complicado de ejecución, sino complicado de que funcione. Eso por un lado. Así que un punto menos, ¿no? Eh... Eh, vamos. <risa> eh, <risa> Después, si queremos un gráfico normal, normales, esta plataforma, pues bien. O sea, estándar, eh, los tenéis aquí arriba, es verdad que es muy fácil de cambiar. Tenéis el reversal, hay muchos. ¿De acuerdo? Que los clásicos, que no usamos volumen, y que por supuesto a nosotros ni nos van ni nos vienen, pero que sepáis que están accesibles. Entonces. Es decir, un punto que está bien, ¿no? Para eso, para. Si que no el volumen, pues bueno. Después ya diremos una parte negativa que es a la hora de viajar por el gráfico. La verdad que. Comparado con otras, que ya sabéis cuál es la, mi favorita, eh, claro. yo lo he encontrado también complicado. Pero ahora cuando veamos todos, pues... No, sin, sin embargo, en, en nuestra opinión, pues una persona que, que, que opera con, con, con veras japonesas, ¿no? por ejemplo, pues esa plataforma realmente eh, es, es bastante bastante ¿no? flexible. Y, y... y además que tiene, para, tiene de indicadores de toda la vida, los tiene todos, yo creo yo. A ver, tampoco me he parado a, a verlos si sí, exactamente están todos, pero la verdad que en este listado es muy, muy completo hablando de indicadores tradicionales. Entonces, gráficos de las japonesas y indicadores tradicionales, eh, también, a lo mejor, añadir algún objeto gráfico. Eso también. Es, no, ningún problema. Para, para líneas de tendencia y demás, como veis, súper fácil. ¿Cómo tiene que salir el sonido aquí? ¿Ping? ¿No? Para el típico fan de Fibonacci, también, ya veis que son... Muy sencillo, lo tenéis aquí debajo, se puede configurar aquí, ningún problema. Incluso para poner un texto, tampoco, no genera ningún problema. Es muy para la, a la hora de dibujar, la verdad es que es muy buena. Vale. Entonces, si dejamos lo tradicional que no nos gusta y nos vamos a lo que mola, que es el volumen, pues bueno, no esta plataforma nos ofrece tres modos de gráficos de volumen. ¿De acuerdo? Si queréis verlos, primero de todo, tenéis que tener pulsado este icono de aquí. ¿De acuerdo? Estas son las diferentes tipologías de gráficos en general. Y si queréis la de eh, volumen, como el nombre pone por aquí, hay que aplicar esta. Y dentro de esta podéis escoger las modalidades que vais a ver ahora. La primera. Si ¿Sí me deja. Esto es otro punto que hemos encontrado. Navegar. Por el gráfico es una tarea un poco difícil, ¿no? sobre todo al principio, que luego obviamente es todo solo acostumbrarse. ¿no? Pero al principio, si no sabes que hay que uh, tener el, el apretar el control ¿no? para poder navegar el, bien el gráfico, es un Por poco En otras es súper cómodo, apretas con el ratón en cualquier lado y te lo llevas donde te da la gana. Aquí no, aquí hay que irse. Al margen derecho, apretar, acordarse, apretar el control y entonces ya lo que tú quieras. Y si no apretas el control. Ya. Es para ampliar. Bueno, lo que tú dices, muy fácil si se sabe, eh, no intuitivo. Yo diría que no es intuitivo, no es lo primero que yo haría si me quiero mover por un, por un gráfico. Navegar por el gráfico, otro punto. Ah, ah. Abajo. <risa> Bueno, pues aquí tenéis el que se le llama, os voy a enseñar un momentito para que los tengáis en mente, los tres tipos de gráficos order flow, si queréis decir así. Tenemos el volume delta, que es el que tenéis ahora mismo, también veremos el profile, que es el que se parece más al que nosotros usamos, y el de imbalance, que también es muy interesante, como ya sabéis, controlar los imbalance entre diferentes clusters. Aquí también yo diría que la plataforma se queda un poco corta con lo que es el order flow, ¿no? con los, la posibilidad de visualizar el gráfico de order flow. Por ejemplo, como un dato, eh, no hemos encontrado la opción de poner eh, el gráfico de order flow y que saliesen las, uh, lo, lo, los cuerpos de las velas. ¿no? O sea que sí, salen los clústeres, es cierto, pero luego para poder visualizar ¿no? y saber cuál es el... El, el tamaño del cuerpo de la vela, si es una vela verde o roja, no hemos podido hacer. Si sabéis cómo hacerlo, por favor, escribidnoslo en los, en los comentarios. Porque nosotros eh, los, eh, estuvimos testeando la plataforma unos cuantos días y lamentablemente no hemos podido encontrar eso. Y esto es vital para cualquier persona, para cualquier trader que opera con gráfico uh, de con flow. Personalmente, os agradeceré porque es una odisea personal. ¿Hay, hay cosas en esta plataforma? En general, que dices? ¡Hostia, qué fácil! Y hay otras que es, ¿dónde está esto? O sea, que si alguien puede decirnos esto, estaré sub, bueno, estaremos súper agradecidos de la información solo para quitarnos la incógnita. Vale, bueno, pues Gracias. esto es lo que os comentaba, Eric. Aquí tenéis el, con el volume profile de cada, de cada vela, podéis poner eso si el time que queráis y demás, pero, como ha dicho Eric, complicado de eh, si no tenemos, si la vela es a largo o a corto. Vale, yo voy a, tomar, voy a tomar el papel de, de poli y malo, ¿no? Y voy a decir también que además, y que para mí también es vital, eh, no tiene el indicador eh, que se llama en Ninja Trader, Trade Detector, o eh, que también se encuentra en Atlas que se llama Big Trades, ¿no? Eh, y realmente es una, es una pena porque tampoco yo veo, tampoco, mmm, no soy programador, ¿eh? pero entiendo que tampoco es un indicador que es uh, difícil de programar. Aún así, esa plataforma no lo tiene. Hay que decir que esta plataforma tiene el lenguaje como todas, en, la que te, en el que te permite programar, si, eres, si sabes un poquito del tema, te permite programar ciertas cosas. ¿eh? Por lo tanto, que a lo mejor alguien un poco espabilaete sería capaz de, de meterlo. Pero, por defecto, yo no lo he visto. Vale, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El, el imbalance, que también os lo quería enseñar. En el gráfico del imbalance sí que salen ¿no? la, el, el color y el tamaño de, de las velas. Sí, os pues lo quiero ampliar porque cuando lo amplías es, un, es complicado porque tienes que llegar a este tamaño para poder ver el imbalance. La verdad, que. Eh, no, haces demasiado demasiado el zoom, acercas demasiado el gráfico, pierdes el contexto de la vista. Sí. Pero ya veis, que es que no hay otra manera. O sea, o lo ponemos así, que ya veis que son velas de 5 minutos, aquí no estoy viendo nada, absolutamente no sepa dónde va el mercado y eh, no hay otra manera. Sí, es verdad que gráficamente te lo marca, pero mm, para mí pierdes mucha información al, en el formato, en el tipo de formato que tiene ¿El gráfico de TPO tiene? Sí, TPO. Para ¿no? los amantes de Market Profile. Es una ventaja. Tenemos el gráfico de TPO. En lugar de veniros a este icono de aquí, TPO Shards. Ya veis que tiene su TPO, letras y demás para saber cuánto tiempo ha estado el precio en cada uno de los niveles. ¿no? Es decir, los que operáis con el Market Profile, uh, esta plataforma os podría servir perfectamente porque sí que tiene el gráfico de punto y figura no y tiene el gráfico de TPO. Así que aquí, incluso yo siendo un polimaro, le doy ok, ¿no? <ríe> ¡Acertado! No, no, podemos, no podemos decir nada en este sentido y eh, bueno finalmente comentaros que tiene todas aquellas versatilidades que pueden tener otras plataformas poner estrategias no, no el vídeo no está previsto para que hacer un vídeo formativo por lo tanto solo que sepáis que también se pueden hacer estrategias y como he dicho antes preamar indicadores para que las personas que tengan cierto nivel de, de informativo. una duda que tengo el mapa de liquidez el, el de mapa de liquidez ma yo lo he visto, por, sinceramente, indagando por, por foros y demás, he visto a alguien que parece que tenía algo que se parecía a lo de los dibujitos eh, en el mismo gráfico, pero la verdad que lo que viene de serie y que lo que es fácil de encontrar es el don. Punto uno, que es la, ya sabéis... El don de toda la vida. No, así no vale. Hmm. Bueno, pero sí que es verdad que es eh, que, ah, que se comenta. Parece que hay alguien que sí que tiene disponible que es el, lo, que, lo que conocéis con, con Atas, ¿no? Que podamos ver esto mismo gráficamente eh, por niveles. Pero, sinceramente, yo no he sido capaz de instalarlo. Vale. Eh, conclusiones. A ver, ¿qué conclusión, Ander? ¿Qué conclusión podríamos uh, tener sobre esa plataforma? ¿Cómo he en, en la experiencia que, que has tenido estos días manejándola? Pero, ¿me vas a dejar que comparen? Bueno, tanto. Yo, yo he pasado por tres plataformas. Ninja, Atas y después las que hemos ido probando. Mm -hmm. Y a modo eh, de herramientas y demás, yo esta, esta plataforma no diría nada, o sea, lo malo que hemos comentado, pero no son puntos que digas eh, fatal. Pero el lado de, de resumo por intuitiva, para mí... Es complicada. O sea, yo si me comparo eh, cuando aprendí otras, esta me ha llevado dos y tres veces más para llegar al mismo sitio. Vale. Eh, yo, desde mi punto de vista, la veo una plataforma normalilla que puede servir a una persona que uh, quiera hacer trading con indicadores, no eh, con el análisis técnico. Eh, pero veo difícil eh, su uso para un trader que opera con herramientas de volumen. Le falta mucho por desarrollar la parte de visualizar el order flow. Eh, no dispone del gráfico de heatmap, una herramienta que, que me parece imprescindible en la operativa. Y eh, lo único, lo, el, el único punto bueno que diría es que destacaría es el gráfico de TPO. Entonces mejor para las personas que operan con Market Profile así que, uh, y no, y no, y no um, usan solo Market Profile, ¿no? sin compaginarlo con el Order Flow, uh, que, que yo creo que podría, podría ser. ¿no? Bueno, sobre todo no nos vamos a olvidar de todos aquellos que a lo mejor estáis viendo esto y estáis diciendo, ¿estos dos de qué me están hablando? Que si es... Order Profile, que si el Order Flow, que si no sé qué. Pues que sepáis que aquí, por aquí, os vamos a dejar eh, un enlace para que eh, aquellos que os interese el tema y que aún no conozcáis mucho, pues podáis indagar y profundizar y enteraros de toda la movida que conlleva el volumen. Si sí, estáis pensando en trabajar con la plataforma Multicharts, operando con el Order Flow y no sabéis por dónde empezar, pues podéis clicar en la tarjeta que acabo de comentar Andrés y leer un poco sobre lo que es el Order Flow y POP porque nos hemos quejado tanto ¿no? de, de que esa plataforma carece de muchas herramientas que son imprescindibles en, en, el trabajo, eh, en nuestro trabajo. Y nada, esperamos que este vídeo os haya sido útil y cualquier duda o pregunta o sugerencia sobre la plataforma podéis dejar en los comentarios. Un fuerte abrazo a todos. Andrés. Un a todo. Un saludo. Que vaya muy bien.